Luis, últimamente estoy muy rayado. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Me puede sonar raro, pero últimamente hago cosas que no quiero hacer. ¿Qué? No te entiendo. Explícate mejor. Pues... es como si no tuviese control sobre las cosas que hago. Como si no lo pudiese evitar. A ti no te pasa. ¿Pero qué dices, tío? Tú sí que me parece raro. ¡No, joder! No es broma! ¡No a en serio por una vez! ¿Qué haces, tío? ¿Ves? ¿Eh? A esto me refería, que me tomas por loco. ¿Qué haces? ¿Por qué aplaudes? qué está pasando. No puedo pasarlo.